A mí me gusta cómo tú lo mueves. A mí me encanta cómo tú lo mueves. Muévelo, muevel, mueve muevel, mueve lo, mueve Mammy, muevel, Mami, mueve lo, mueve muevel, mueve muevel, mueve mueve Mami, mueve lo, mueve lo, mueve lo, mueve Mami, Rica tú está, qué rica tú está, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta como tú lo mueves. A ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Esto Esto está pa comerte Esto está Esto está Esto comer Patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, patata, para comer esto es tapa esto es tapa esto es tapa esto es tapa esto es tapo, esto es tapo, esto tapa para comer a mí me gusta como tú lo mueves a mi me encanta como tú lo mueves muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, mami muévelo, muévelo, muévelo